La Policía Nacional informó este jueves que el joven ultimado a tiros en el sector San Martín de Porres, rabochivo aquí en San Francisco de Macorís, Jeffrey Leonel Pérez Hernández de 22 años, fue abatido por una patrulla policial. Las autoridades policiales señalaron como un reconocido delincuente a Pérez Hernández, quien figura en sus archivos con varios registros por asalto a mano armada. Se le atribuye un total de nueve atacos. Falleció la tarde de ayer uno de los reconocidos delincuentes más buscados aquí en San Francisco de Macorís, al cual se le ocupó un arma de fuego, un hecho ocurrido en el sector San Martín de esta ciudad. El oxiso fue identificado como el reconocido delincuente Jeffrey Leonel Pérez Hernández de 22 años, quien residía en las caobas de esta ciudad, quien falleció a consecuencia de presentar heridas múltiples por arma de fuego según diagnóstico médico, ocupándole una pistola. Catauro calibre 9 milímetros y una motocicleta marca Taurus de color rojo. Mientras que el hoyo se ocultaba en una residencia en el sector antes mencionado. La motocicleta figura a nombre de Chris Merlin a quienes fue despojada por el hoyo ciso, acompañado de los también reconocidos delincuentes Joel Antonio Campos y Carolina Reynoso alia Estos dos últimos prófugos quienes también están siendo activamente buscados. El hoyo era buscado por la comisión de varios hechos delictivos cometidos en esta ciudad y zonas aledañas, haciéndose acompañar de los delincuentes antes mencionados. Jeffrey en fecha 18 del mes 6 de este mismo año atracó a la nombrada Amelia, a quien despojó de la pasola marca 2 de color gris. En fecha 7 del mes 4 de este mismo año despojó a la señora Janeli, de la pasola marca 5 de color rojo. En fecha 26 del mes 8 del año 2015, atracó a la joven Gaudi, a quien la despojó de su cartera. En fecha 16 del mes 6 de este mismo año, atracó a la nombrada Luisana, a quien despojó de su pasola marca dio 110. En fecha 21 del mes 8 de este mismo año, despojó a la nombrada Luz María, despojándola de un celular y de una motocicleta. En fecha 1 del mes 10 de este mismo año, despojó a la nombrada Evelyn de la suma de 4 mil pesos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.